este es un estudiante de coreano que está dando una eh, ¿cómo se dice? Un, una prueba de prueba un pilot test de la prueba del coreano topic, eh, de escribir wow y tiene que escribir por lo menos 200 palabras por cada por cada sección, parece, porque es lo que dicen acá. Fincanese, uh, Direccia, yeah, Sandberg China, ¿no? Ok. Eh, primero, leamos qué dice aquí. Leamos qué dice. Ese... Bueno, este ejercicio se trata de... Hay una... Esto de arriba es un anuncio, que típicamente se pueden ver... ...en un apartamento, en un campus universitario... ...este probablemente en un campus universitario. Y esto de acá es un párrafo que es un poco más académico... ...un poco más formal... ...y que habla de la sociedad. Y eh, hay dos... <risa> ...hay dos oraciones que se han omitido dentro de esto... ...y basado en el flujo... Uh, ...basado en la corriente... La, el tono del párrafo completo hay que deducir qué tipo de argumento sería lo más adecuado en este espacio y escribirlo escribirlo solamente en este espacio este espacio me parece muy poco pero hay que escribir un mínimo de 200 200 sílabas <ríe> por cada sección parece ah, esto es separado esto otra cosa separada Ah, ah. Okay. ok, entonces la primera sección dice Yo soy un estudiante extranjero eh, Pero el, la próxima semana voy a volver a mi país natal eh, Y por eso eh, probablemente dice Probablemente cuando se va y está hablando de vender Entonces probablemente se está diciendo Y por eso no, no de vender Y por eso voy a dar gratuitamente todas mis pertenencias, eh, y dice tenemos mesas, sillas, computador, eh, administración, libros de mi, de mi especial especialidad, etcétera. Tengo que desalojar mi cuarto hasta el viernes de esta semana. Eh, y hay otro espacio. Y otra persona que ya recomendó en los comentarios de este post en HelloTalk, que recomendó escribir, eh, cualquier persona que necesite cosas, contácteme, eso no, suena adecuado. Y mi número de teléfono es este. Entonces ese es el anuncio, típicamente está ahí en el campo universitario, donde se pone en boletín y todo eso. Siguiente sección, empecemos con este, empecemos con este. A ver. Entonces, ¿qué escribió esta persona? Uh, esta persona escribió "그래서 지금 여러 물건 다른 사람들에게 모려 드릴 것이다." Vamos un poco más grande, Okay. Un poco más grande, editar. Ah, ¿lo puedo agrandar un poco? Ok. Um, uh, creso Chicum. Ah, hay que empezar con Creso Chigum. Creso Chicum. Típicamente lo que la gente diría aquí es Creso Chigum eso creo que es lo típico que se dice y uno no sabe esto solamente con salir uno lo sabe por haber visto demasiados avisos como estos de gente que se que se cómo se dice deshace de sus pertenencias al, al viajar Me quiero creso, ¿Murió el... este? uh, No sé, algo así. Una de estas opciones, probablemente. El chigón me suena un poco no natural, pero ya está ahí, incluido. Entonces, en este caso, hay algunos errores aquí. Entonces, 지금, 여러 물건. En este caso hay que usar 여러 가지. 여러 가지. 여러 가지, 물건을. 물건을. 다른... Uh, 거시다, no se puede usar el verbo informal. Porque no estaría en concordancia con el verbo que está en la oración anterior. donde dice Toragamida. Um, típicamente en el anuncio se usa el tono formal o de respeto. Eh, se puede decir Toragamida. Y para estar en concordancia de conjugación con ese verbo, Toragamida, aquí también tendría que ser Burio de 것입니다. Sí. Um, 다른... y porque está en, en tono respecto aquí también sería para también sonar la tableta se me está, me está como que se me está muriendo pundreque pundreque que murió <susurra> Entonces eso sería como corregiría esto. Estas cosas no tienen una. no, no hay solamente no hay una respuesta correcta, no puede haber varias cosas, no? Eso con tal que las reglas que gramaticales sean correctas, creo que va. que no sea demasiado eh, no natural. Mientras suene natural, creo que va a estar bien, no? 다른 분들에게 무료로 드릴 것입니다. No. 그래서 지금 porque se ha usado 지금 que significa ahora no podemos usar el futuro para, para esto. Para el verbo. Porque es ahora. Entonces, 지금 드리고 있습니다. 그 아시, <웃음> 무료로 y mira. Tiene que ser en presente, ¿qué es esto? Participio. Creo que es participio. Presente, participio. Porque se ha usado la palabra chico. Eso es parte de la oración. Ok. Uh, después, en la segunda sección. Aquí. Esta persona escribió. Otón Oh my god. Uh, hay varias faltas de ortografía y todo eso. Uh, la manera en que corregiríamos esto sería Primero, el verbo está mal vender porque Ah, 필요하면 Ah, ah, ah 필요하면, Yo pensé que decía 이렇게, Hay dos maneras en que uno podríamos combinarlo con el, la palabra PIRU. Uno sería Kiryu han vindo a mí. Señor, Otra manera en que podríamos usarlo es quiero hacer. Um, no se me, se me olvidó cuál sería la otra opción Pero uh, Estoy viendo la composición eh, General de la, de la, del párrafo Estoy viendo que Esta oración No es adecuado Para el espacio que ocupa Que el espacio que ocupa Que está acá Porque ya hemos tenido Un pequeño cambio de tema Dentro, de la, dentro del párrafo. Esta oración, podría haber estado originalmente uh, aquí. Si lo hubiéramos puesto aquí, podría haber sido adecuado. Después de mencionar las cosas, tenemos estas cosas, si necesita necesitas Pero, eh, después de mencionar, de listar en listar los, los ítems, esta persona describió una urgencia. Necesito hasta el viernes. Esto es urgente, lo que está diciendo esta persona. Entonces, eh, no encaja dentro del, del flujo, ¿cómo se dice flujo? Dentro del flujo de este párrafo, de repente decir, después decir, hay urgente, y de repente decir, bueno, si necesitas algo, contáctame. Como que no encaja muy bien. La oración que encajaría mejor sería algo que mencione que urgente. El hecho, precisamente el hecho de que la siguiente oración está diciendo mi número de teléfono. Pero en ninguna parte de este párrafo la persona ha dicho llámeme. llámeme. Aunque es obvio, aunque es obvio. Pero lo natural aquí sería es urgente, así que llámeme luego, llámeme pronto. Y, y después de esa oración sería... Mi número de teléfono es tal cual. Entonces, yo creo que algo más natural aquí sería. Ah. Uh, yo mitad. Entonces, es una, una buena oración puente que une lo que viene antes, es urgente. Tengo una fecha límite, que es este viernes, y la parte que viene después, que da, que da el número de teléfono. Entonces, esta oración eh, dice, que necesite cite, inmediatamente. Entonces, sería algo más natural dentro del, del esquema del, del párrafo vayamos a la segunda sección. La segunda... El segundo párrafo dice Un rompecabezas solamente completa un dibujo completa una forma. Aquí dice dibujo, se usa la palabra dibujo, pero cuando dice crime on and tiene, en este caso creo que tiene una matiz dual, porque estamos hablando de rompecabezas que típicamente tiene un dibujo, una foto, algo así, ¿no? Pero también eh, las labores que siguen hablan de la sociedad. Entonces, uh, cuando se hablan de cosas abstractas eh, también se usa creme a manera de decir ¿cómo se dice la manera de decir se completa un plan un plan grande como un, una estratagema algo así eh, entonces está haciendo rompecabezas necesita poner las diferentes piezas en su lugar en su lugar en el lugar en que cada pieza debiera estar. Esa es la, creo que es la parte clave del argumento que está formando el escritor aquí. Uh, pero cuando algo ocurre, uh, a ver, vamos a saltarnos esto para volver después. <coughs> y asimismo ocurre con la sociedad en individuo. Asimismo ocurre con la relación entre la sociedad y el individuo. Eh, cada individuo tiene que estar en el lugar que uno debiera estar, cumpliendo su rol social. Y así eh, lo que sigue aquí, eh, esto es una, ¿cómo se dice? Es un, es un, es un paralelo. Se está trazando un paralelo entre el cabeza de la sociedad. Y las piezas de la rompecabezas con el individuo. Entonces, lo que viene aquí, funcionalmente, es idéntico a decir hannah de Krim y Manson Se forma el mismo, se forma el dibujo completo. Pero probablemente se le da un poco variedad porque sería medio, sonaría medio estúpido repetir la misma oración dos veces. Dentro de un párrafo tan, tan corto. Entonces, uh, empecemos con esto, que es más fácil. Que escribió el estudiante aquí. "Sae ga Krim ro Ah, difícil no, ¿no? <risa> que mm... ¿Social? la ¿Social? del ¿Social? pero ¿Social? ¿Social? ¿Social? creo arriba. pero yo ¿Qué? Okay. A ver. Mmm... Crea. Yo creo. Siento una. <risa> Siento una repulsión innata a este argumento. <risa> lo odio. Pero <risa> creo que lo que típicamente lo di, di una. Eh, lo que dio una persona al, des... al. Armar este argumento. Sería. Mmm. 그래야 개인도 있어야 할 자리가 있어야 한다. 그래야 사회도 살아도... 아... 역할을 다할수 있다. Esto sería una manera de decirlo. Y así es como la sociedad puede cumplir con su propósito. Sería uno. Um, y esta oración incluye en sí la mentalidad de que es algo positivo que la sociedad esté cumpliendo su propósito. Crea sabeto crea. con ¿Por ahora anda? ¿Qué unión tendrá? Crea esa vega, yo Unión, y Algo así creo que sería, sería el tipo de respuesta que yo daría. A ver, traemos, empecemos con corregir con la respuesta que dio el estudiante. A ver. Mmm entonces le recomiendo en este caso cuando se uno dijera la sociedad está unida sería que si los individuos no están en su lugar cumpliendo con su rol cada uno la sociedad está des desunida Tienen que está en su rol y por eso la sociedad puede unirse pero yo creo que decir Hannah primero, la expresión, de describir de esta idea como Hannah es, es un poco inadecuado porque usa palabras demasiadas básicas, como que no encaje con el resto de la versión, que suena más como material a nivel universitario. Entonces uno en vez de decir hanaro diría había una versión que se usa mucho. ¿Cómo se dice? Tan, Tana? Gukjeong, Tan, ah, ¿qué <ríe> No me acuerdo cómo se dice. Gukjeong. 어, 단 국정 국민당 결속 단합 국 공론 국론? 통합 그래 공론 통합 <웃음> 아 통합된다? 세나코모 세나메 파시스트 <risa> Ahora, decir verbo tenda suena un poco raro, suena un poco no natural. Porque la estructura de, esta, de este párrafo es, al es comien un, es un paralelo, al comienzo se dan se dan se da en este paralelo se dan se presentan dos, um, uh, dos um, simbolismos dos simbolismos en paralelo el argumento que se está haciendo que el escritor quiere el, el, el escritor quiere decir, quiere decir, a el, el escritor quiere decir a estos, individuos, oigan individuos, no se vayan, no se vuelvan locos, no hagan cosas, no hagan cualquier cosa. Ustedes cumplan su rol, cada uno en su lugar. Eso es lo que el escritor quiere decir. Entonces eso significa que en este, eso es lo que implica es que en este momento esos individuos están, no están cumpliendo su rol. Por eso es que el escritor es que está escribiendo eso típicamente eh, es, es dado eso entonces la estructura la estructura que se que se da en este caso es como um... <tose> Digamos que este es el formato de, del, del, del, del, del coso ese. Entonces, cambiamos a negro. Rompecabezas. Rompecabezas. Y... Ah, no, este no es rompecabezas. Este es el individuo. Individuo. Rompecabezas. Ah, no, no era el individuo eran las piezas, piezas. Y aquí está el individuo y la sociedad. Entonces, lo que está diciendo este escritor es, eh, las piezas tienen que estar en, su, en cada uno en su lugar y eso es lo que constituye una rompe, un rompecabezas bien hecho. De igual manera, cada individuo tiene que estar en su propio lugar y eso constituye una sociedad que funciona bien, o sea, algo así. Ahora, uh, aunque se está trazando este paralelo, el escritor, la manera en que presenta este argumento es que en la situación actual esto es verdadero, esto es eh, verdadero en el presente y esto... Esta segunda relación en el, en el presente no está, no, está, uh, no está funcionando. Es falso. Pero el escritor que dice, en este momento no, los individuos no están cooperando, pero ustedes tienen que cooperar para que funcione uh, así como en un rompecabezas, porque en un rompecabezas así funciona. En este caso está funcionando. Este es el, el tipo de sociedad que queremos, que queremos establecer, como un rompecabezas bien hecho. Así que ustedes cumplan con su, con su rol, la sociedad. Eso es lo que está diciendo. Entonces hay una diferencia. El de arriba está... está se me olvidan los perros. Es, está, esta relación es, ver, es verdad en el, en el presente. Esta relación en el presente no se está aplicando. Entonces, en, esta, en este párrafo, 완성된다 uh, es lo que uno dice cuando ese verbo, esa acción, ya está tomando lugar. Ya está, es verdadero. Pero no podemos poner un porque eso significaría que la segunda aserción también es verdadera, le presente. O sea, la sociedad ya está integrada. Pero, como expliqué recientemente, la sociedad no está integrada. La sociedad, el escritor quiere argumentar que la sociedad tiene que integrarse. Entonces, eh, por eso es no natural decir Tom en la segunda oración y es necesario cambiarlo a un aptel Tonap es posible integrar sociedad si ustedes si los individuos cooperan con la sociedad así que cooperemos y unamos a la sociedad entonces esa es la forma de, que tiene que tener el verbo ahora honarotenda eh, es muy simple entonces diríamos ¿Cuál con el otro kungnon tonap eso es lo que diríamos. Ahora... Sería una manera de decirlo, que, que, forme, que suene más... más académico. Otra manera de decirlo que sería esto suena raro, suena raro. Una sociedad no, no hace tangyot. Olvídalo. Sería más como individuos que hacen el tangyot. Okay. Uh, pero eh, yo creo que decir que la sociedad está unida está un poquito, está perdiéndose un poquito el, la intención del escritor. Y la intención del escritor es que la sociedad se normaliza cuando los individuos eh, cumplen su rol. Porque el paralelo que estableciendo es un rompecabezas. No una, no sé. No, por ejemplo, hay, una, hay un dicho antiguo de chino de flechas, de, de rey que dio una flecha a cada una de sus tres hijos, etc. Esa, esa, ese dicho habla de unidad. Esta parábola típicamente no. El rompecabezas no es una... No es un simbolismo muy adecuado para hablar de unidad. Es un simbolismo, creo, más adecuado para decir dónde debieran estar las cosas para que las cosas sean normales. Entonces, por eso yo escribiría ¿Sabe lo que yo su que la sociedad puede hacer su, cumplir su rol? O decir, la sociedad puede funcionar normalmente. Entonces, eso es lo que yo escribiría aquí abajo. Ok. Ahora, volvamos. Esa es la niun. 에스라니온? 에. 아우라 에. 브라마사일 큐브. 만일. 퍼즐 여러 에. 만일. 모두 큐브. 에. Okay. 만일. 퍼즐 한 조각이 없어지면 그림이 완성되지 않는다 만일. 한 조각이 없어지면 그림이 완성되지 않는다 No sé qué tan estrictos son la gente que le da los puntajes a la prueba del topic Funcionalmente, esta oración está bien 그런데, 만일? Bueno Yo no usaría el verbo Ese, ese verbo no usaría yo Yo usaría No, no, no. No, no. 그런데... no. No, no. No, no. No, no. No, 조각, No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, Ok. Um, la razón que no podemos decir, Haji aquí. bueno, la razón que no podemos decir si la pieza de, de, del rompecabezas desaparece, el, el dibujo no se completa, es porque ese, esa acción no encaja con el, con el paralelo que estamos estableciendo entre sociedad y individuo y rompecabezas y, y, y piezas. Porque el, el otro paralelo con la sociedad está diciendo no está diciendo que los individuos no, no tienen que arrancarse, está diciendo que cada individuo tiene que estar en su lugar más está diciendo, los individuos no se arranquen. Ese otro, es otro problema. Entonces, por eso, eh, yo no usaría obsogement, porque ese sería el tipo, si desaparecen, ese sería el paralelo que se establecería con el individuo. Solamente se establecería el paralelo si el individuo desaparece, o se arranca, o se escapa de la sociedad. Ahora, ya no podemos usar el obsogement, sino que estaremos usando el verbo que es el contrario de estar acá en su lugar, que es está desparramado, me imagino. Y está desparramado, aquí yo lo escribí como Ojiroji Simeon. Y para decir Ojiroji Simeon ya nos podemos escribirlo como una pieza, tenemos que usar varias piezas, o todas las piezas. si las piezas del rompecabezas están desparramadas. Eso no completa el dibujo. Y ahora esto llega a... ¿Por qué la, la oración suena medio tonto o obvio? Porque lo que hicimos aquí, al completar esta oración, es declaramos una oración, el rompecabezas no se completa, y después lo repetimos de nuevo, pero en la negativa. El rompecabezas se completa si las piezas están en su lugar. El rompecabezas, pero el rompecabezas no se completa si las piezas no están en su lugar. Es como obvio, es obvio, es demasiado obvio. Um, así que por eso... Ahora, eso, esa oración estructuralmente, gramaticalmente está bien. Lógicamente también está bien. Pero el valor literario eh, de esta oración es cero. Eh, eh, como decir, uno, uno es a, esa es la primera oración, y después estamos haciendo 1 por menos 1 es a por menos 1. O sea, algo, algo como esto. Es como, es como demasiado obvio. Uh, ¿Qué oración encajaría aquí? ¿Qué podemos hacer? Algo que sea, que suene... Que suene... Que tenga... Que cumpla un rol dentro de este argumento, ¿no? Que, que, que suene inteligente. Ah. Uh, Vamos a, vamos a darle eh, ¿Cómo se dice? Free will. Voluntad. Voluntad propia a las piezas del, de rompecabezas. Vamos a hacer. Grande <coughs> Manil Puzzle Grande Manil Jogatri <risas> qué raro darle voluntad propia. Manil chugatri. Taki cómico decir pero Taki... Si las piezas tuvieran voluntad propia y empezaran a expresar obstinación y moverse por su propia cuenta a cualquier rincón de este de este boludo rompecabezas. Entonces, todo sería a Grande por <risa> ojo, ah, Empezamos. No, no, no quiero terminar como una, como una oración declarativa porque suena como demasiado jungel, demasiado como morada. ¿Eh? Terminamos con una pregunta, con una exclamación: Jack Camion. ¿Otoque te ha quedado en casa? que es un poco menos vago en, en, la, en, la, en lo que estamos insinuando pero si las piezas del, del rompecabezas cada uno tuviera su voluntad propia expresar hostilación y decidían moverse cada uno por, por su propia cuenta cualquier rincón del rompecabezas ¿cómo vamos a completar este rompecabezas? eso es lo que está diciendo aquí y eh, creo que es interesante, es un poco divertido y mantiene el actor mmm, interesado en lo que sigue. Y, y terminamos con lo, con lo que terminamos. Así que, ahí está. Okay, um... Ahora, no sé... No tengo idea si el topic 2 es un nivel alto o qué, qué, tanta, qué tanto se requiere. Aquí le metí todas las técnicas literarias, gramaticales, etcétera que, que puedo pensar. Porque me entretiene <ríe> hablar de, de esto. Ok, adiós.